Bienvenidos a nuestro podcast Más que Memoria, donde cada lunes les traemos las noticias más recientes e interesantes en neurociencias, avances en tratamientos y hasta nuevos descubrimientos sobre el cerebro y el cuerpo humano y avances farmacéuticos. 11 de abril, Día Mundial del Parkinson Ocupando el tercer lugar en frecuencia de enfermedades neurológicas, la Organización Mundial de la Salud desde 1997 declaró la conmemoración de esta enfermedad en honor al doctor James Parkinson, quien publicó por primera vez la descripción de la enfermedad que lleva su nombre en el artículo nombrado como «Ensayo sobre la parálisis agitante». Tratando el ADN, se podría retrasar el progreso de la esclerosis lateral amiotrófica. Una nueva investigación recientemente publicada mostró el resultado de diversos experimentos empleando modelos en ratones, a los cuales les administraron medicamentos de ADN de diseño en la periferia del cerebro y la médula espinal. De esta forma, lograron restaurar sus niveles de estamina 2 proteína involucrada en mantener la conexión de neuronas motoras y los músculos del cuerpo. La falta de ella provoca parálisis, un síntoma característico de la ELA. Al autor de esta investigación se le atribuye el término de medicamentos ADN de diseño. Él mismo explica que son fármacos capaces de activar o desactivar genes para corregir su función. Muchas alteraciones de este tipo están relacionadas con la enfermedad de Huntington, cáncer, entre otras, y varios de estos medicamentos ya se encuentran en ensayos clínicos, es decir, estudios en humanos. Gracias por escucharnos y manténganse al día con lo último en investigación y descubrimientos en salud con más que memoria.